Bienvenidos a un nuevo reto. ¿Lograrás reconocer al menos 20 logotipos? 20 al logotipos. Bueno, han sido buenos porque el de, el de eh, los villanos y los superhéroes, era el de superhéroes eran 100. Y el de los villanos, no sé cuánto era, creo que eran como 80 o 50, no me acuerdo, pero igual, esa, eh, me fue bastante bien, el de los villanos y el de superhéroes me, me fue bien, me fue true. Porque yo en el tema de los cómics, bien, yo bien. En el anime tengo miedo, tengo miedo. Pero bueno, vamos sin miedo al éxito gente, sin miedo al éxito Play quiz Primer reto ¿Reconoces ese logo? Lo he visto, ¿Dónde fue que lo vi? ¡Oh, mal! Es que no se me ocurre nada en este momento, ¿Hunter and Hunter? ¿Puede ser? ¿Hunter and Hunter? ¿Hunter and Hunter puede ser? ¿Puede, puede ser? No sé Sin duda uno de los años... ¡Toma la salvadiña! La salvadiña, toma, la salvadiña. Yo sabía que lo veía todos los días. De hecho, hoy vendí un... Hoy, vend... hoy... hoy se fue un manga de eso. Lo compró eh, el hermano de un... De, un... de un socio mío. Hoy, hoy me acordaba, lo, ten... lo tenía en la mano, ¿eh? Lo tenía en la mano hoy. Animes más exitosos de toda la historia. Pues sí. Siguiente reto. Sí no quiero sí, sí, Este sí lo he visto, este sí lo he visto, este sí lo he visto. Uy... Correcto. ¿El logo pertenece a? El logo pertenece a y no me lo no me lo pronunció la guacha. No me dijo Shingeki no Kiyoshi. Me habrías dicho Attack on Titan de última. Bueno, o Ataque de los Titanes. No me lo pronunció, ¿eh? No me lo pronunciaste, mala y mala y play quiz. Mala y eh, dos de dos. He arrancó bien, pero tampoco estoy orgulloso. eh. Sigamos. Si necesitas... Verga, este también lo veo siempre. Puede ser... Eh, no. Jujutsu Kaisen, puede ser. No. Lo dejo ahí. Si más tiempo, puedes poner pausa al video. Jujutsu Kaisen, toma. 3 de 3. Le he pegado. Le he pegado. No sé cómo... Es que lo veo, lo veo siempre. Pero así... Eh, eh, lo que pasa es que en, en, la, en los mangas... Está en español. Está en español. Lo reconocí nomás por con la tipografía más o menos que es parecida a la de español, pero nada más que por eso. Pues sí. 3-3, 3-3. ¿De cuál crees? Ah, ¿Y esta mota amarilla? ¿Es un mi pum pum? ¿O... No, Kasrun no puede ser, Kasrun no es otra cosa. que se trate? Ay, verga, este me acabó. Ah, no, no tengo ni puta idea, ahí sí que me cagaste, eh, ¿cuánto es? 3 de 4, 3 de 4, lo voy a dejar anotado en mi supercalculadora por acá, porque si no, después me, me pierdo y, y, voy 3, voy 3 de 4, vale, vale. ¿Acertaste? No. ¿Te parece familiar? Mm -mm, no se me ocurre, no se me ocurre nada encima, es lo peor de todo, no se me ocurre nada. Yo iba digo a kirudo. o sea, qué sé yo. Por, por, por decir, o sea, por, por tirar un... No, acá acá Dame kill Ah, pero yo lo he visto con otro color Sí, sí, este manga lo tenemos, pero yo lo he visto con otro color Hijo de puta Hijo de puta, me han cagado Es 3 de 5 Este puede ser no me rompa las pelotas En Argentina le pusieron no me rompa las pelotas Nagatoro, puede ser O, eh... ¿Algo sí? ¿Nagatoro? Es que me, me suena mucho al manga ese Al no me rompa las pelotas, Nagatoro Es que, es que lo veo muy seguido últimamente Así que yo, yo digo que el que no me rompa las pelotas, Nagatoro Bueno, creo que te tiene otro nombre, pero bueno ¡Nagaroto! No, Nagatoro bueno, algo así Correcto, él lo pertenece a... Sea... No, no hay que ver, era ¿eh? solo online Es que es, es muy parecido al otro, hijo de puta Es muy parecido no se gastaron en nada, hijos de puta. ¡Oh! Eh, 3-6, no, no te la puedo creer, no te la puedo creer. Pero, <coughs> perdón, perdón, pero yo, yo conocía otro logo online. Yo conocía otro. Bueno, por lo menos acá en, en los mangas de Ibrea Argentina me pusieron otro logo, eh. Hijos de.. yo vendía este este este este coso como recuerda ah, ah, ah, ah, eh. oh, recuerda recuerda recuerda recuerda recuerda recuerda recuerda recuerda sí sí sí sí sí sí laguna mental maldita y horrible laguna mental eh, no es que no me pongo lo cuál será la respuesta black eh, no no black butter es otra cosa Eh. ¡Ay no. Coño, de madre. Black Clover. Black Clover ese era la puta que lo parió, lo tenía. Black Butter me salió del Mayordomo Negro. Y era Black Clover. Y encima vendimos los póster. Tuvimos toda una campaña. Será posible. 3 de 7, horrible. No, me estás tirando, me estás tirando el dato de Crunchyroll ahí arriba. ¿Cuánto te pagó Crunchyroll, eh? ¿Cuánto te pagó Crunchyroll? Yo me estoy fumando la publicidad tuya, hijo de puta. No olvides que si eres muy rápido y es... Eh... ¿El alquimista? ¿Eh? ¿Por qué me sale el nombre del videojuego? Nada no que ver. Eh... Full, Full Metal Alchemist. Puede ser Full Metal Alchemist, no sé. Escribes en los comentarios al menos 7 respuestas correctas. Te enviaremos un saludo en nuestro próximo video. Full Metal Alchemist, vamos. 4 de 8. 4 de 8. Por fin un puntito, ya venía, ya venía mal. 4 de 8. Mm, horrible lo mío, pero bueno, bueno, lo que hay. Eh, Dead okay. eh, Not, Dead Not. Pero esa, es, esa es, es el logo de L. De L. No es de knot es de L. Eh, me va a decir knot y me voy a enojar porque es L. Esta es la de L, punto, chao. 5 de 9, ahí está, toma. ¿Acertaste? Que no, que no, que no, que no es el logo de Deadnot, que no. No, no, no, no, no. Yo última me había puesto la, la, la clásica en donde está Ryuk y se ve la silueta negra, pero una silueta blanca de Ryuk y la silueta negra. Pero no, la DL, no. Eh, cinco de L no. 5 de 9. Pregunta 2. Eh, Mobso Psycho. Psycho, Mobso ¿Cómo es? Era 5 de 10, ¿no? ¿Ya sabes la respuesta? Mob Psycho 100, bueno, Mob Psycho 100, Mob Psycho, pero bueno, Mob Psycho. 6 de 10 Siguiente red. Fairy Tail, Fairy Tail ¿Reconoces este logo? Fairy Tail pero me lo pone en negro cuando es el 7 de 7, 7 de 11. Me lo pone en negro y por lo general siempre es rojito. Que hijo de puta que son, eh. Hijo de puta. Bueno, bueno, bueno, bueno. No pasa nada. ¿De cuál tres High School. Skill... Ah. Eh... High School of the Dead. Eh. No, ese era otro, ¿no? Puede ser. Puede ser. High School of the Dead. No lo sé. Es que el único High School que se me viene a la mente. No, dang, dang, Danganompa. Es que, no, ahí sí me cagaste, si sí me recagaste. Dang, dagan, rompa Bueno, ahí sí que me cagaste, este no lo he fichado. O sea, lo conozco el manga, conozco el coso, pero no, no, no, no. Eh, One Piece, eh, One Piece, eh, este es muy, muy clásico, el eh, Luffy por todos lados. Es más. Eh, ¿Por qué no me tiraste el tesoro también y, y después me decías que era One Piece? Es que ya es te... Que, es que... No me parece tan familiar. Ahora una más sencilla. Dragon Ball Super. Eh, 9 de cuánto 9 de 14 Bueno, bueno, bueno No olvides suscribirte y compartir este... Ah eh, eh, Este no es full Metal Arquemis, este es otro, este el, el dragón que se autocome la cola Eh ¿Cómo se llama? ¿Cómo coño era este hijo de puta que se llamaba? Eh, no me acuerdo Amigos, es que no me acuerdo. ¿Qué tal que ah, Seven Daily. Pero, y qué curioso que son. Seven? Claro, sí, los siete pecados capitales. Yo sabía que lo había visto, pero no me acordaba. La puta que lo parió. ¿Siete? Bueno, pero ponerme como siete pecados capitales. Yo lo conozco como Seven Daily. Sin le ponerle Eh, 10. Toma. 10 de 16. Viste, ahora te lo ponen en japonés En dead Note no te lo pusieron en japonés Me lo pusieron así como... Me lo pusieron como... Toma, acá, acá lo tiene... la L me pusieron en dead Note Y nada no, que no Correcto, el logo pertenece a... Bueno, Kinexu no Yaiba, perdón señora La señora que no pronunció Shingeki no Kiyoshi, perdón Está todo bien igual Gracias por el contenido que me da eh, Naruto, Naruto, pero ese no es el logo de Naruto, va, es el logo de Naruto, pero no es el logo de Naruto, o sea, ¿se entiende? O sea, bueno, bueno, bueno, es la nube. Pero se es hijo de puta, o sea, hace lo que quiere. Sin duda uno de los animes más exitosos de toda la historia. Pues sí, no te voy decir que no. Eh, Bleach. Bleach. Era Bleach, ¿no? Bleche, bleche, bleche. Vamos, vamos, toma. 12, 12, 18. ¿Cuántas vas acertando? Eh. ¿Cuántos voy? 12, 19 ahora. Eh. Este no tengo la más. perra idea de lo que puede ser. Eh, con on, no. Eh, Somos quintillizas, qué sé yo. ¿Puede ser? ¿Somos Quintisistas? No lo sé, no tengo ni puta idea. Que no me acuerdo. No te rindas, vas muy bien. Todo es que... Es que... Sabía que más o menos del tipo de una onda así venía, pero... Pss, la verdad, es que no me lo podía Pregunta número 20 Eh... Si, sí, este es Manhiro Academia. Pero no es el logo de My Hero Academia Oh sí en oh, Diversity Academia oh, que no, My Hero Academia Qué hijo de puta que son Te ponen así, los logos nada no que ver el, el My Hero Academia es otro logo, es otro logo eh, La de... Zero Two eh, eh, sé cuál manga es, pero Starling Darling in the Stan o algo así. Oh, Darling, Starling Stan, Stan Darling, el... algo así era. Darling in the Frank. Bueno, se entiende, se entiende. Yo me lo doy, el punto me lo doy. Toma. Toma. 14 de 21. Toma. Siguiente reto. ¿Gundan? No, no hay que ver, el Gundan es otra cosa. ¿Reconoces este logo? No. Ah, no, no, tengo ni puta idea. Ese sí que es mi agarrar en mano. Presta mucha atención. Yo-yo bizarra aventura. Yo-yo. E e 15, 15. Correcto, el logo pertenece a... Yo yo, Bizarre Adventures. Pues ¿De cuál crees? Eso no es un logo, eso es una pokebola, eso no es un logo, eso no es un logo, eso es una pokebola. No me lo vendas como logo porque no es un logo, es una pokebola. Pero bueno, bueno, eh 16 16. ¿Qué se trate? <risa> Eh, eh, eh, Pokémon, es obvio, es obvio. Si necesitas más tiempo... Eh, Tokyo Revenge. Puedes poner pausa al video. Tokyo Revenge, bueno, Tokyo Revenge, 17, 17. 17, 17, 25. Eh, sí, me dijiste que era 25, ¿qué onda? Concéntrate. Eh, era, Me dijiste que eran 25 y me estás mintiendo, porque son más de 25 logos, eh. Me estás mintiendo, me estás mintiendo eh, Fuerza G Ya casi terminamos No, nada que ver, Fuerza G le mandé, nada que ver Yo me acordándome de anime del año de la poronga pertenece a... Ah, Gurrin Lagan! No, me cagaste. Este eh, era viejito, pero... No, no, no. La triple S. ¿Que era nazi, hijo de puta? Eh... Haikyuu? -Q? -Q? El eh, de ¿Vole? Puede ser. Ángel Vierdakiberg, no le pegué ni ahí. Bueno, nunca la vi. ¿Reconoces ese logo? Eh. eh si, sí, lo he visto. Lo he visto. Lo he visto y. Es más, de hecho, en un manga lo tuve que haber visto hoy. Hoy o ayer. No me acuerdo. Sé que lo he visto, pero no me acuerdo qué. Es. Doctor Stone, digo. Verga. Con... Pero acá es diferente el logo, por favor. Acá en el logo es diferente. Qué hijo puta. Me han cagado, eh. ¿De cuál crees que se trate? Este es One Punch Man, este es One Push Man. Pero era así, si era el logo, no? Este es el logo que aparece en el coso, pero no es el logo así, eh. Pero ya, el punto me lo doy. 18. 18 de 30, horrible. Pues sí. Pues sí. Lo he visto. Lo he visto hoy lo vi. ¿Dónde coño fue que lo vi? ¿En qué manga lo vi? ¿O en qué remera lo vi? Hoy lo vi. Hoy lo vi. No, no puede ser. Eh... Cameron Raider. Bueno, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Eh, algo de, algo de, de, de cosas tenía que ver, pero bueno, le para el orto. Siguiente reto: Recono... Haikyuu. Este sí tiene que ser Haikyuu. ¿Conocer este logo? Haikyuu Vamos. Después de tanto fracaso, una victoria. Eh. Wow, estamos males. ¿eh? llamad llamad um, um, no tengo ni puta idea que él lo parió mm, mm, mm, mm, mm, bruto no nada que ver eh. ¿Qué es en Sentama no no lo voy a sacar nunca correcto el logo pertenece a Ford. Pero el Fire pero el Fire, pero Fire acá no le muestra el logo, solamente dice el Fire Force, hijo puta. Llegamos a la pregunta. Bánate, sí, evangelion. Hijo secreta. Puta. Evangelion, Evangelion, Evangelion. Listo, mira, llegué a los 20 puntos de 35. ¿De cuál 20 puntos de 35. Escribe tu respuesta en los comentarios. De 35, pensé que era 25. Y eran 35, no sé por qué pensé que eran 25 eh, Bueno, 20 de 35 me faltaron 15 Para ser una persona que no sabe mucho de anime Que es lo viene y necesario eh, Pues yo, yo no me considero que fuera una, fuera una derrota